Los movimientos de la tarde de este miércoles se han manifestado en el marco de una concentración en el Congreso Nacional con la consigna La Constitución no se vende. Esas manifestaciones en la mañana inició con el movimiento de frente amplio y ahora con otro grupo que se ha unido. La Constitución no está en venta. Cabe destacar que desde tempranas horas de este Miércoles las manifestaciones han estado presentes en el litoral de aquí del Congreso Nacional. Vamos a escuchar algunas declaraciones de activistas de diferentes movimientos. Y los los retiren inmediatamente porque el Congreso es elegido libremente por el pueblo no por un grupo de personas que quieren apoderarse de este país Ramón Herrera no, no, no, no. bien ahí, escucharon a Ramón Herrera parte de este movimiento que se ha manifestado aquí en el Congreso Nacional en ¿No ningún... no ningún... no de el del mundo la constitución se vende como quiere ese grupito óigame algo bueno? Prohíbe al, com al compañero Danilo Medina, o, do, o, o al compañero Danilo, tengo que decirlo así, a modificar la constitución, militarizar de esa manera el Congreso Nacional, un congreso que fue elegido por el pueblo. Yo ent nosotros entendemos que eso es una dictadura. no pertenecen a ninguna línea partidaria? Nosotros somos primero dominicanos y patriotas. Pertenecemos a la agrupación duartiana y demasiado sacrificio cogieron Duarte, Sánchez y Mella Oigan, para dar independencia a para... este país y ahí, ahí continuar con la primera la primera constitución en San Cristóbal para venir que una sola persona se diantea a la constitución un grupos de legisladores, legisladores y diputados y hacer la de... De... De... De para seguir a... Bien, ahí están las declaraciones de parte del movimiento de activistas en la Constitución no está en venta. Ya es el tercer movimiento que se realiza o marcha la tarde de este miércoles en la parte frontal del Congreso Nacional que continúa militarizada. Los activistas han criticado precisamente lo que tiene que ver con la militarización del de Congreso. Recordamos que en la mañana de este miércoles la sesión de la Cámara de Diputados fue nuevamente suspendida. Los legisladores aseguran que mientras no se busque una solución a la militarización en el Congreso Nacional. Estos no van a votar ni van a sesionar. Lo manifestó también el diputado Juan Comprés por la provincia de Duarte en las declaraciones de este miércoles. Coincide además con el diputado José Luis Rodríguez, también de la provincia de Duarte. Coincide con Franklin Romero y también con Olmedo esa es la situación que se vive en la parte frontal del Congreso Nacional. La República Dominicana vive momentos tensos en el ámbito político. No se logra un consenso. Todo esto en grupos, y diferentes, grupos sociales en desacuerdo con una introducción de un proyecto para modificación de la Constitución, la misma abriría paso a la reelección del presidente Danilo Medina. Nosotros, como siempre, llevando todas las incidencias, siguiendo paso a paso las principales informaciones que la población tiene derecho a saber, en este caso, la situación en el Congreso Nacional. Regreso con ustedes a los estudios.